a avisar por, por a ver ahí, sí. a ver yo y apagamos Stream. Creo que sí. Ahí está. Bien. Buenas, buenas, stream. buenas, buenas, buenas, Finalmente llegó la segunda sesión de WordBuilding Pero, ¿se escucha bien? Estuve, estuve ajustando la, la, las opciones del micrófono y creo que logramos conseguir el lugar el, el, el correcto Pero bueno, genial, gracias eh, Vamos a darle unos minutos eh. Este, este, este stream tuvo suerte de, de que gustó mucho, así que vamos a esperar unos minutos a que esté más gente Antes de, de empezar Pero tampoco quiero, quiero estirarme mucho porque hay que aprovechar el tiempo Yo sí, todo bien eh, Tuvimos la partida de ayer, estuvo muy buena La verdad que Tampoco nos vamos sintiendo más cómodos con esto de jugar por stream Yo sobre todas las cosas porque... Eh, es raro dirigir por stream <ríe> Así que bueno ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Eh, ahora voy a aprovechar, tenemos algunos anuncios a Ver. Estamos preparando eh, emotes eh, nuevos de la taberna únicos para que todos nuestros suscriptores de Twitch puedan usar en, en todos nuestros streams por acá eh, El viernes me hace una me entrevista, no es una entrevista, voy a participar del podcast de la escuelita de rol El viernes a la noche, todavía no tengo todavía eh, mucha información al respecto, pero seguro mañana pasado va a estar Y creo que me olvidé el último, <ríe> Hay un tercer anuncio ¿Te acordás cuál era? Bueno, bien <risa> tercer anuncio. Eh. Sí, sí. Lo, lo primero que va a pasar es un resumen de el stream anterior. <risa> Ahora. De podcast. Era el otro. Ahí me está. Me está, me está pasando los datos que me faltan. Oh, gracias, me alegro que, que realmente gusten las sesiones porque está, está buenísimo jugar. Eso. Lo disfrutamos mucho. Ah, cierto. Y bueno, que jugamos la aventura y va a estar disponible ahora este viernes la, la sesión que sigue. Esos eran los tres anuncios. Bien, a ver si hay algo más. Ah bueno, y eh, están los canales de donación, están abajo, ahí tienen una variedad de opciones para, para contribuir al canal si, si quieren o pueden hacerlo Muchísimas gracias, de todas maneras, si lo, si lo hacen y, no, y si no lo hacen, están acá y, y pueden compartirlo con nosotros Pero bueno, creo que ya es suficiente tiempo como para... Esperar, ¿no? Vamos a ir derecho a, a lo que pasó la última vez ¿Te parece, para el chat, te parece re extraño o soy yo? A ver... Lo veo medio... Tal vez, tal vez soy yo nomás Está medio... Está raro, ¿no? Está raro A ver Vamos a editarlo. Cuadro de chat. Propiedades. Se había alargado, sí, qué extraño. No, esto no toque nada. <risas> Ajuste de fuente, tal vez. A bajarla. Sube. Todavía Bueno ah. ah Estos del OBS no... dejan de sorprender A ver A ver, ahora Probamos una vez más está Está mejor, pero eh, se va de la pantalla. Mientras tanto, hablemos de lo que pasó la otra vez. La en el en el stream de Warbuilding pasado. Lo que habíamos hablado era de estos puntos. Anotados acá. Bien. Era. Crear en función de la necesidad, ¿no? Habíamos dicho de, de empezar con un pueblito y expandirlo desde ahí. Porque vos no necesitas mucha cantidad de tierra en el principio. Porque los jugadores tampoco van a tener la posibilidad de recorrerlo todo así de entrada. Con que haya. con que partan de un lugar pequeño y salgan hacia eran el suficiente. Eh, y por eso es importante tener presente a los jugadores, porque ellos son los que van a presentar la necesidad del mapa. Tal vez alguien eh, tenga alguna clase que vos no tuviste en cuenta, y por eso es importante que sepas que van a jugar. Entonces, si alguien te cae con un bárbaro, vas a saber que necesitas algún lugar, que eh, tal vez medio salvaje o algo medio barbárico que vos quieras aplicar, que antes tal vez no tuviste en cuenta Así que es importante tener presente a los, a los personajes de ellos Y después el mundo se avanza haciendo, haciéndote preguntas, un montón de preguntas ah, Sobre... Eh, ¿Por qué está esto acá? ¿Qué hay allá? ¿Por qué no está esto en este, este, este lugar? ¿De dónde saca este lugar, este recurso? Etcétera eh, En base a esas preguntas tenés que crearte opciones para vos y para los jugadores las opciones para vos van a ser cosas que vos vas a dejar, son como pequeñas semillas que dejas en un lugar y esperás que crezcan. Eh, supongamos que dejas que hay una planta que crece, un, un árbol que crece donde murió alguien. ¿sí? Y al principio puede ser un dato curioso, pero después tal vez están en un desierto y de repente ven un árbol y ellos justo estaban persiguiendo a alguien, o estaban escapando de alguien o algo por el estilo, entonces... Eh, sí, ahora, ahora vamos a hablar de eso también. Entonces, por eso la, la idea es tener opciones para vos. Vos te creas opciones para poder volver a representar el mundo más adelante. Y crear opciones para los jugadores es... Eh, dar una, un, un abanico de posibilidades en cuanto a situaciones que los jugadores van a encontrar Para que ellos puedan elegir algunos de los caminos que vos pusiste O que creen el suyo propio eh, Y por último, esto se conecta directamente con lo primero que es No sobrecargar de información en lugares que no lo necesitan Vamos a empezar con un poquito chiquito No hace falta que tenga una súper súper historia recontra re larga a, me a menos que ustedes quieran, pero Tal vez en, en las primeras sesiones, a menos que sea... Toda la aventura se centre en ese lugar o en su alrededor Es difícil que los jugadores realmente eh, exploren todo eso Y que... Eh, o que lo aprovechen Y, y to, tal vez todo tu esfuerzo en, en, en crear todo eso de ese pueblito se desperdicie un poco, así que... Eh, Como vas a crear en función de la necesidad Poné una, una cantidad de información justa, más o menos, para que para que se entienda que hay un pueblito y que tiene historia pero después, el resto de las cosas que creaste las puedes repartir alrededor así que con eso creo que estamos creería que esta es la parte que tengo que modificar ¿qué pasa? ¿ves? esta es ¡oh! Wow. ¿qué pasó acá? Hay estos cuadros de chat pasando con el chat ¿se escucha la musiquita? ahora ahora estoy tratando de arreglar el cuadro de chat es raro sí está ahora de dónde está 700. ¿Sabes okay, qué? Vamos a quitar el cuadro de chat y lo vamos a agregar una vez más. Bien, la música es nueva, la música nos la hizo Max, eh, especialmente para, para este stream. Yo tenía ganas que sea algo así divertido, eh, en medio de jueguitos y Max fue y hizo eh, la genialidad que estamos buscando a la derecha, lo vamos a poner abajo bien ahí bien perdone, eh. disculpen por esta ¿cambio acá? ¿qué está pasando? ¿qué está agrando, agrando acá? bien, bien ah bueno, ahí parece que está. Está raro. Todavía no sé cómo solucionarlo. A ver cómo se ve en Twitch. Bueno, ahí está. Eh, entonces quería mostrarle. después de todo eso, vamos a, a... Ahora sí, vamos a empezar el stream de una. El mundo que creamos todavía no tiene nombre. Eso es una de las tareas que tenemos para hoy. Sabemos que iba a ser un ambiente victoriano o renacentista Esto nos va a ayudar mucho a definir arquitectura, vestimenta Tal vez un poco de la cultura En base a esto la tecnología es steampunk O sea que la máquina de vapor es Máximo que hay Esto nos va a ayudar a saber eh, a, a poder decidir el tipo de magia que hay Y, y ahora vamos a seguir En cuanto a exploración eh, Esto es... Eh, la idea de esto es que vos vas a crear un, un lugar con una cantidad de civilización que realmente se agrupan en, entre continentes y el resto puede estar explorado o no. En aquel momento decimos que va a estar no del todo explorado, eh, la mitad del mundo va a estar sin explorar, va a haber peligro de la magia y restos de una civilización con tecnología a descubrir, o sea que antes había alguien en este lugar y de alguna manera desaparecieron esta es una de las cosas que tenemos que decidir. No hace falta que sea ahora, probablemente lo hagamos cuando lleguemos a la parte de los dioses y el Génesis. Y también pusimos que va a haber exploración dentro de las grandes ciudades con misterios entre sí hijos y un submapa. O sea que va a haber un laberinto urbano eh, en las grandes ciudades. Eso quiere decir que las grandes ciudades van a ser grandes de verdad. Si vamos a darle espacio a un subnivel, tiene que ser bien grande el lugar. El pueblito inicial se llama Tercer Núcleo. Eh, este tipo de locación es un puerto chico, un puerto y un pueblo chico. Y los recursos son pescado, transporte, importación, exportación, hidrolito. Que todavía no decimos para qué, para qué iba a servir el hidrolito, que era un mineral medio único que, que podía conseguir esta civilización y tienen la mina subacuática. Eh, bueno, el terreno está al lado del mar. Ahí agregamos una su subterráneo y estas cosas que fueron sus decimos que la forma de gobierno iban a ser un consejo de ancianos que están vinculados con eh, los gremios del lugar o algo por el estilo Iban a ser seis, iban a ser unos tiranos y hay una conspiración en el lugar Los, los lugares cerca importantes son el núcleo central, que es la ciudad más importante de, de, del lugar Que ahí es donde debe ser, por ejemplo, el laberinto subterráneo, va a, ser, va a estar ahí eh, Y ellos consiguen hidrolito por un río subterráneo Después tenemos el segundo núcleo, que ya es una ciudad perdida esta eh, al parecer como que la siena esta que, que incluimos la tomó. Y Pico arena Sabemos que Pico arena es una isla al norte. Que tiene monos y hay un volcán. Así que me imagino medio selvático eh, Este es el mapa que, que creé. Después de. En base a lo que quedó de la última vez. La última vez lo único que hicimos fue seleccionar lugares. A ver acá iba a estar el tercer núcleo acá el segundo y acá el primero entonces yo los fui los fui decorando un poquito pero nada nada muy elaborado está este bosque que claramente acá tiene algún tipo de campamento de carpinteros bien ahora sí gran parte de la actividad de crear mundos es escribir escribir todas las ideas que dijimos recién eh, y ponerme a escribir va a sonar medio aburrido Y se va a ver medio raro, pero eh, es una de las cosas que vamos a hacer Lo que tenemos que hacer es saber que esto va a ser parte de un mundo más grande Entonces, las historias que vamos a hacer acá O, o los orígenes o las razones que le vamos a poner acá a cada uno de estos lugares Van a ser conocidas o van a ser conocimiento del resto del mundo Por ejemplo, Picuarena que está ahí arriba Pero les quiero mostrar el, el mapa grande que se me ocurre hacer acá creo que abrí el mismo... Acá está Este, se me ocurrió que iba a ser el mundo de este de que estamos creando Y acá tenemos, esto es un overlay ¿Ven? Que yo lo puedo mover Pero... Lo vamos a dejar acá Como para saber que... Este es el, el otro mapa que, que hice yo entonces Esta es la porción de terreno que va a ocupar el... Nuestra región ¿Si? ¿sí? Acá, acá probablemente haya un poco más de isla, Tal vez hay otro más de montañas Pero sabemos que esta es la parte En esta parte, que sería una parte central del mundo Es donde va a suceder todo ¿Para qué nos sirve esto? Generalmente los mundos que se crean Tienden a ser redondos Y en base a eso son bastante similares a la Tierra Y debido a la posición en el planeta eh, hay una cantidad de clima acorde a, a la posición de, de, de que, que gira en torno a un sol Eso también hay que decidirlo es, es bien simple, si queremos que gire alrededor del sol Si queremos que gire en un ángulo, si queremos que sea plano Lo que queramos nosotros Pero es importante saber la posición en el mundo para tener en cuenta todas esas cositas Volvamos acá ah, Creo que era este <risa> Creo que era este a ver, ahí está. Bueno. Sigamos con, con lo que estábamos haciendo. Tenemos una, una gran gran fuente acá de, de cosas creadas. Y fíjate ahí. La gata. Eh, algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Ah, esta es una pregunta eh, importante ¿Se puede decidir que la tierra sea plana Y que está sostenida por cuatro elefantes y una tortuga? Sí, definitivamente se puede De hecho, está Creo eh, que se llama Sigil Que es una ciudad Que está como en un eh, En el pico de una montaña Hay un disco flotando Que ahí está Sigil Que es conocida por ser la ciudad de la Dama del Dolor Y tener portales a todos lados Eh... Y creo que es plana. Por ejemplo, Toril es... Las, los, los astros giran alrededor del planeta. Y de hecho, si no me equivoco, hay un juego de rol de mundo disco. Y mundo disco es exactamente eso. Es un mundo plano, circular, que está sostenido por cuatro elefantes que están parados arriba de una tortuga que va nadando en algún lado. Eh... Esto, eh, más que nada, van a ser datos curiosos eh, a la hora de que los jugadores interactúen entre ellos, pero por el estilo, porque rara vez le van a dar le van a tener una razón para hablar, digamos, de la forma del planeta, a menos que vos se la des casi todas las aventuras van a girar en torno a que alguien hizo algo terrible y hay que detenerlo o... que los jugadores tengan la posibilidad de hacer algo terrible eh, y... y cosas similares a ver... entonces sí, se puede decidir el, el tipo de tamaño esa está buena. Actividades de entretenimiento. Algo que, que para mí siempre faltó en muchas aventuras. O, sobre todo que yo me encontré eh, en mis mundos. Es que rara vez tenía turistas, tipo gente yendo a pasear a algún lugar. Eh, Uy, uh, miren, acá hay un bosque. Aguas termales o una montaña. Ya para escalar. Y rara vez. Se utilizaba eso como recurso. Pero está buenísimo porque. Eh, los jugadores suelen, eh, por lo menos en mi mundo, solían encontrarse generalmente obstáculos o cosas para resolver Gente que necesitaba ayuda Y rara veces encontraban gente que simplemente estaba descansando Entonces las actividades de entretenimiento son muy, muy, muy Pero bueno eh... Teatro de sombras, ¿eh? Todo eso suena a cosas interesantes Volvemos acá Nos vamos a enfocar en esta pequeña región porque después de esto lo tenemos que eh, reproducir para el resto del mundo. Se va a crear de la misma manera. Todo va a ser igual. Eh, después vas a tener que crear otro pueblo con las mismas... Con las mismas cosas decididas. Gobierno, recursos y demás. Y a ese pueblo le vas a dar alguna ciudad capital o algo por el estilo. Y así se va a reproducir esto en todo el mundo. Y después vas, hay cosas que sí vas a tener que... Eh, más adelante como... Probablemente los pueblos se ven afectados por diferentes climas Y este clima probablemente va a forjar a la cultura A un tipo de actividad cotidiana O de forma para conseguir recursos, etc. Entonces Ahora sí, volvamos a nuestro querido pueblito de tercer núcleo Yo sé que empezó como Empezó como un pueblito chico Y empezó como, como un lugar donde eh, donde van a tener aventuras, un par de aventuras, pero después de que creamos bastante, terminamos dándole. Y esto es, esto es una de las cosas que hay que prevenir, ¿no? La mina de hidrolitos subacuática Esto es súper importante porque al parecer este recurso eh, o vale muy caro o es muy útil en el mundo, así que también va a tener mucho valor. Tenemos eh, el bosque con madera para poder hacer barcos y demás. Tiene este de transporte de ballenas, que hay un conflicto social entre los pescadores de ballenas y los que las usan para transporte. Y. Eh... Hay que averiguar. Probablemente esto sea lo único que tiene, pero también tiene todo el, el tema de la, la corrupción de estos tiranos, etc. Pero bueno. A pesar de eso, es un lugar chico. O sea que no va a haber grandes representantes de cada lugar. Pero sabemos que los gremios están, eh, están a cargo de estos ancianos que toman decisiones. ¿El núcleo suele parar gente en el pueblo? Me imagino que es más una ciudad industrial, que es una ciudad para entretener, o, o más cultural, como para ver algo interesante, o, o aprender otra cosa. Así que, más que tal vez un oficio, no, no, no creo que haya arte o entretenimiento. Eh... Así que, como les dije, gran parte de esto es escribir. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Una buena idea es darle un nombre al mundo. ¿Cómo se va a llamar? Eh, lo que sabemos del segundo núcleo es que está abandonado. El segundo núcleo está acá abajo. Sabemos que fue recuperado por la naturaleza. Y, y nada más. Quedan los caminos, pero eso es todo. Entonces, lo primero que estaría bueno tener es un nombre para el mundo Estoy bastante malo para esto, así que me suelo copiar por Fantasy Nation Generator ¿Ah? Si les ocurre alguno, pueden tirarlo por ahí por el chat eh, Pero yo le voy a poner realmente un nombre así Que copia acá, que suene bien ¿Sí? Okay. ¿Dónde? ¿Eh? Bueno. Planet ¿Hay un, algo que nombre mundo? ¿Qué es la mejor idea que tenemos ahora Así que vamos a seguirla Eh lo vamos a dejar abajo pues. yes. esto lo vamos a dejar por acá como para llegar ¿no? nombre del mundo le voy a poner NIEM y después vemos <risa> después seguimos Igual esto es todo tentativo. Esto es solo para hacerle referencia cuando tengamos que hacer algo. Entonces, volvemos a este tercer núcleo una vez. Vamos a crear una historia de cómo se Y Esto tiene que ser ahora mismo bien simple. Los detalles van a venir mucho después cuando nos sentemos realmente a escarbar bien profundo en la historia. Lo que suele pasar también en esta parte de creación del mundo es que cuando vos empezás a ver para atrás Medio a propósito y medio sin querer, se te arma una línea temporal con, con eventos Que eh, podemos crearle algo de esta manera La pequeña guía temporal de... Se fundó en tal año Durante esta situación Después la pregunta que se sigue es... Bueno, ¿y qué pasó antes o qué había antes acá? Y así se va retrocediendo un poco en el tiempo hasta llegar a algún lado Y de esa manera se van... Se van acomodando los dominos Para que vos después puedas crear una historia bien eh, empiezas a completar los nombres, empiezas a, comp a completar los datos faltantes y demás. Entonces, estación eh, de tercer move. Gracias a que vamos a empezar con un pueblito chico. Las ideas de, de ciudad grande o, o complicadas que se nos que nos ocurran, las podemos tirar en primer núcleo sin problemas. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué cultura te sueles esperar de un mundo de Steampack? Ah, en este caso es eh, algo relacionado con la Europa victoriana, pero pero que el nivel de tecnología no hace necesariamente a la cultura. Los steampunk puede no ser victoriano, a esto me quiero referir, tal vez pueda ser algo de steampunk eh, asiático, o más americano. Bueno. Deberíamos decidir un calendario. Yo siempre recomiendo... O sea, ¿por qué le voy a definir un calendario? Porque necesitamos tener eh, una, una guía de fechas. Más o menos las cosas importantes... Hay tres sucesos importantes, que, o tres o cuatro, que tenemos que elegir. Primero, eh, sería el año cero. Sería eh, el momento en que las civilizaciones empiezan a contar la historia. No tiene por qué ser sí o sí el, desde que se crea la, la humanidad, etc. O Villa Humanidad, ¿no? Eh, pero desde el año cero, más o menos, tipo, acá empezamos a contar. Después... Eh, desde ese punto hacia, no sé, unos años adelante, es eh, la construcción y la, la fundación de civilizaciones. Bueno, se, se, se formó... En este territorio estaba este este reino, en, otro, en este otro lugar estaba este reino. Tuvieron una guerra en este año y de repente este el Reino del Sur creció hacia el norte y ahora ocupa los dos espacios de tierra. Después de que se termine más o menos esta parte, tenemos que decidir si vamos... Eh, va a haber una fecha móvil Que es En qué momento de la historia Vas a ambientar tu aventura Ese tiene que ser el último punto De la línea temporal Tenés que decir Bueno, hasta acá, hasta acá sé qué pasó De acá en adelante lo vamos a descubrir con los jugadores oh, Genial Entonces más o menos cuando se apuntó Tercer Núcleo. La idea es: ahora tengo que decir, si el año cero sucedió hace 500 años, tenemos 500, que llenar 500 años de historia. Y si tenemos que llenar, es, tenemos que llenar entre comillas porque eh, no hace falta escribir todos los años. Si, si ustedes lo hacen, buenísimo, les le va a servir un montón. Pero también les, dejar espacios vacíos les va a servir para para después meter historias en la aventura, o, o que se resuelvan cosas en base a espacios vacíos que vos dejaste por ahí Entonces, más o menos, desde que se fundó, desde que empezó la civilización hasta la fundación del tercer núcleo que pasó bastante porque es el tercer núcleo si, si hubo algo primero fue el núcleo central o el primer núcleo Así que más o menos, ¿cuántos años le dan? Tienen que decir, por ejemplo, Argentina tiene 200 años Nada más, Estados Unidos también tiene 200 años, pero... Eh, China tiene un montón más El, Los países europeos tienen un montón más Entonces hay que, hay que guiarnos por acá Sabemos que tiene tecnología, esto nos puede ayudar más o menos a Tener en cuenta un punto eh, Un punto temporal Buena idea 300 años Suena bien 300 años. Entonces, acá es así de simple. En el año 325. 3.3. Listo. Lo importante. Esta, esta es la fecha. La fecha base para nosotros. De acá nos vamos a mover para adelante o para atrás. Pero listo, acá se terminó. Eh, tener esta base nos va a ayudar muchísimo para tomar decisiones para adelante y para atrás Obviamente la, la podemos cambiar en el momento que lo necesitemos Pero esta fecha, desde que la, desde que la, la tenemos como base, la tenemos que, siempre tiene que haber un número acá Así sabemos qué va a pasar eh, cómo, cómo orientarnos a la hora de crear Porque si, si estamos en el año 325, desde el año 0 En todo este tiempo tuvo que haber, se tuvo que haber desarrollado la tecnología de Steam Pack ¿No? Ahora, después, después nos vamos a enfocar en qué pasó en el año cero, qué pasó en lo que sea. Tenemos que decidir más o menos cuánto tiempo va a pasar desde, desde la fundación del tercer núcleo hasta que la aventura va a empezar. Tal vez 50 años, tal vez 70 años, tal vez 500 años. Eso es algo que estaría bueno decidir ahora para saber cuánta historia tenemos que crear. Si, si, el, si el pueblo se fundó hace 70 años, nada más. Seguramente lo único que pasó en estos 70 años es que estuvieron construyendo todo lo que tienen. Eh, la, la posibilidad de recuperar el hidrolito de las minas. Los talleres de... Los aserraderos en el bosque. Eh, los puertos, barcos y demás. Tal vez no... A ver, no tengo muchos barcos porque íbamos a usar las ballenas de transporte, así que eso se puede, se puede obviar estamos, estamos, ahora estamos decidiendo fechas 50 años cero. A ver Entonces eh, Y habíamos dicho que era un mineral, pero lo importante ahora es definir, más o menos, cuándo va a empezar la aventura ¿Qué año, En qué año después de la fundación del tercer núcleo vamos a poner a los jugadores para, para empezar ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Qué le ocurre? En no, 8 tiro, uno medio al azar 128 ¿Ya? La aventura empieza en el año 128 Bien Entonces tenemos 500 años de historia más o menos para Para rellenar con información Y de acá empezamos a eh, Bueno, dijeron 33, 75 ¿Saben qué? Vamos a hacer algo un poco más chico no 528 porque es un montón eh, en el año La entrada empieza en el año 405, ahí está O sea que El tercer núcleo tiene 120 años Es, es algo muy muy chiquito ¿Sí? O sea, no es muy chiquito Muy nuevo, joven O sea que eh, Con esto sabemos que los edificios van a estar Dentro de todo eh, no, no van a estar destruidos. O, o por lo menos en muy mal estado. ¿Ven cómo la, ir definiendo cosas nos da datos para el futuro? Entonces, bien. ¿Quién fundó el tercer núcleo? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo fue la fundación? Fue algo... Eh, decidido o fue algo más o menos que se dio por los recursos que tenía el lugar alrededor eh, fue algo que dijeron no este, este acá va a ser el tercer núcleo eh, estas son las preguntas que nos tenemos que responder ahora ¿cómo fue este momento? Te mandó un mensaje al discord con las ideas ah ok gente gritando afuera <risa> Es una ciudad adolescente, todavía no vota. Uh -huh. hay, hay, algo, hay algo muy importante a tener en cuenta Está bueno que... Esto lo dije la otra vez Está bueno que, que se usen datos de la realidad Para crear el mundo Eso ayuda a que se entienda mucho más rápido Porque es más fácil entender Cómo funciona este mundo usando información del otro Pero también estamos creando un mundo de fantasía para que nosotros juguemos en él Y, y puede ser como queramos eh, Así que no hace falta ser muy estructurado a la hora de definir pues, Ningún estándar Lo podemos hacer como nosotros queramos Va a haber ballenas como modo de transporte Que tal vez tengan un conflicto con los barcos a vapor que están fabricando Bien, tenemos Como ciudad portuaria a propósito, para aprovechar el puerto Por los recursos Empezó como algo pesquero eh, Bueno, ahí está Se fundó Como un puerto pesquero Barra comercial ¿Por, por quién ahora? Eh, ¿Quiénes fueron estas personas? Porque tenemos que considerar que si el tercer núcleo se fundó en el año 325 Probablemente hayan sido personas que vinieron del el núcleo central ¿no? Como que ellas fueron siguieron explorando el terreno Y llegaron hasta acá y dijeron, acá vamos a hacer el tercer núcleo Entonces, Que no hay tritones, todavía no hay tritones no definimos ninguna raza, pero... Eh, yo imagino que los tritones van a tener alguna civilización a, abajo del agua. <risa> ¿No? <risa> eh, un puerto puede ser, pero su puerto su estaría... Sospecho yo que será acuático. Colonos del núcleo central o del segundo núcleo. Inmigrantes del primero y sobrevivientes del segundo núcleo. Un éxodo del segundo núcleo. Éxodo del segundo núcleo me gusta más. Porque ahí... Eh, o sea, sabemos que el segundo núcleo se perdió antes de la fundación del tercer núcleo Me gusta, o sea que podemos aprovechar el mapa Haciendo que hayan seguido por el río ¿No? A ver dónde está... acá Entonces Sabemos que salieron del núcleo central, vinieron acá y dijeron, acá va a estar el segundo núcleo Pasó algo Y dijeron, nos tenemos que ir Empezaron a seguir el río abajo hasta que llegaron acá y fundaron el... Fundaron el tercer núcleo. Me gusta eso. Entonces... Estamos. Eh, entonces... No se fundó a propósito. O, sí y no, digamos. La, la razón principal era encontrar... Eh, era escapar de... Del, este es el OS. Acá estamos. Acá, Escapar de los tritones. O tal vez los tritones eran de río y, y hundieron al núcleo en la ciénaga esta eh, Porque estaban corrompiendo la, el agua, la tierra, lo que sea Y se, se perdió la ciudad Eso podemos tener los tritones ahí Pero mientras tanto, sigamos escribiendo acá Por un grupo de sobrevivientes del segundo núcleo Cuando... punto. Estos se escaparon... cuando se destruyó... o... Oh. Sí. Entonces... Ahora sabemos que... bueno, los tritones pueden estar ahí, ¿sí? Cuando lleguemos a crear la parte del segundo núcleo, Luciana, eh, podemos llegar a esa parte. Ahí va, eso me gusta. Para cuando lleguemos al segundo núcleo sabemos que hay algo subacuático. Lo podemos poner acá arriba. ¿Eh? Utilización subacuática. Veamos con esto. Entonces, se fundó en el daño eh, 325 y la aventura empieza en el 400. Digo que el tritone una aventura eh, Ahí va Ahora, también sabemos que había una civilización antigua Esto es algo que ya habíamos dicho, ¿no? Por acá arriba lo teníamos anotado eh, Restos de una civilización con tecnología de descubrir Tal vez esta, esta civilización es parte o fue de los tritones Algo al estilo de la Atlántida. Pero antes de irnos mucho, mucho, muy lejos. Sigamos acá. Este, este es nuestro foco ahora. El tercer núcleo. Bien. Lo fundó esta, esta gente. Generalmente, eh, las fundaciones de pueblos o ciudades tienden a ser un evento importante. Y las personas que lo llevan a cabo suelen ser recordadas o son gente importante. El tipo su apellido, de alguna manera... Eh, Carga un peso si Piensen en cualquier prócer, generalmente lo primero que se sabe es el apellido de esta persona eh, Entonces Lo que tenemos que hacer acá es crear la, la, El grupo de personas no, Por ahí es una sola, por ahí son varias Pero la persona que dijo, acá se va a fundar el pueblo Y empezó a repartir el terreno O empezó a, a llevar a cabo la, las construcciones de los caminos O de los... De, el primer muelle Cosas así El capitán llamado Cal. Eh. Bien. Entonces, necesitamos un nombre para esta persona. La, la, eh, ¿Quieren ustedes? Sir and cheat. Pero sí. Vamos una vez más al Fantasy Ninja A menos que a ustedes se le ocurra algún nombre. Eh, va a servir mucho tener... Estos son los datos realmente molestos de... para crear porque... Si vos tenés este nombre en el momento que la aventura se lleva a cabo. Y tus jugadores son de Tercer Núcleo, supongamos, ¿no? Ellos saben que tal vez saben algo de la historia. Que esto, esto se lo podés decir vos, lo, lo que sea que sepan de la historia. Y el apellido seguramente de esta, de esta persona, te lo vas a decir porque es importante. Porque probablemente también esta persona al día de hoy tenga algún tipo de riqueza o algún tipo de poder o importancia dentro del pueblo. Y si ellos se lo encuentran por la calle va a ser diferente a cruzarse a cualquier otra persona. Porque tal vez esta persona está acompañada por su escolta de guardias o lo que sea. Y de nuevo si se, los, si se van de acá y recorren el mundo y se lo encuentran una vez más y si escuchan ese apellido van a decir Ah, mira, hasta acá. Vamos a ver qué está haciendo este pibe acá. <risa> Tritzo Duvernador, así. <risa> eh... Horrik Room. Ahí está, Lee. Esta persona, Horrik Room, okay, es el fundador del pueblo. Fue el fundador. Eh, tal vez esté vivo este, pero será una persona muy, muy vieja. Yo me imagino que se escapó del de tercer núcleo, viajó todo hasta, desde el, siguiendo el río hasta la playa, sobrevivió el viaje y la construcción del pueblo y, la, y todo lo demás. <ríe> Rodrigo Díaz de Carrera. Eh, entonces, eh, es, es fácil asumir que está muerto. Eh, así que vamos a mantenerlo así. Tal vez tuvo hijos, tal vez. Eh, sabemos que fue un superviviente del segundo núcleo. Pero... Para fundar un pueblo vos también necesitas una suerte de persona especial. En eh, que diga, acá se hacen las cosas. Eh, y sabemos que Jorik Room o Jorik Room fue. ¿Cómo? Yorik, bueno, ¿vale? eh, Ahí se puede confundir el nombre. Fue la persona que dijo: Este es el lugar. Entonces, podemos dar algunos datos de él o de la fundación del pueblito, si es que son importantes. Pero ahora volvemos. Eh, Vamos a darle estos datos ¿Cómo era esta persona? ¿Qué fue lo que o, o realmente tenía el peso para tomar esa decisión? Como superviviente de, del segundo núcleo ¿Tal vez tiene alguna conexión con el primer núcleo? ¿Tal vez no? Pues eh, ¿Cómo andan? Esta, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer sobre el computador de acá ¿Lo hizo solo? ¿Lo, lo acompañaron? Noble comerciante Me gusta lo de noble comerciante Bien eh, O sea que era un noble Entonces en el segundo núcleo probablemente era alguien importante ¿sí? Ahora, esa, esa, ese apellido de nobleza Se va a transmitir directamente al tercer núcleo Vamos a llegar al segundo núcleo Pero lo importante ahora es que en el momento que se funda el tercer núcleo, probablemente se conectó con el primero y le dijo "Hey, estamos acá ahora, porque no escapamos allá, se destruyó todo, por la razón que sea eh, Nos venimos acá, acá estamos, así que su apellido todavía se va a mantener Bien ¿Puede que originalmente se ayudara de mercenarios para mantener el crimen a raya? Bueno. Eh, no es mala idea Alguien, alguien no le tiene la, la capacidad monetaria para poder comprar o alquilar mercenarios y darles eh, equipos que necesitan para hacer la, la, el trabajo Tenía su grupo de... Tenía su grupo de mercenarios Lo del crimen, antes... Esto es, es medio difícil porque antes de que se funda el pueblo, ¿habría realmente crimen? No había nadie, digamos, diciendo, acá hay leyes Había gente haciendo cosas malas, probablemente, o tal vez no Tal vez estas personas son las primeras en llegar a este lugar eh, Entonces eh, En vez de decir que mantenían el crimen a raya, imponían sus leyes Porque seguramente fueron los primeros que lo hicieron Y con ellos Eso. Y esto nos da Tal vez lo podemos conectar con los ancianos tiranos, ¿no? Como si este, lo, la primera acción que tomó Iorik eh, en, en este lugar fue imponerse como la persona importante del lugar eh, Dirigiendo a los demás Tal vez la, eh, la el, el poder después de él fue pasando de mano en mano y nunca se modificó esta actitud De yo soy la persona importante, eh, voy a gobernar para mí eh, para mí para mí ahora y, O mi futuro y no el de los demás Y cosas así Bien Entonces acá ya tenemos una buena base De eh, vivir en Tercer Núcleo es mejor Pero El problema que tenemos ahora no Ya, ya sabemos esto Ya sabemos que el Tercer Núcleo desde que se fundó Es un lugar terrible Pero tiene toda esta cantidad de recursos y por eso eh, imaginamos que eh, le daban le pagaban al núcleo central el, el, los impuestos que, que querían Y lo pagaban sin problemas porque es un lugar rico Tiene el tirolito tiene buena madera y acceso al mar Entonces el núcleo central nunca tuvo realmente razón para desconfiar de estas personas Esto puede ser otra aventura, tal vez los jugadores quieren... Llegar al núcleo central y decirle. El tercer núcleo es un lugar terrible porque las personas que están a cargo no saben manejar la ciudad, son corruptas, lo que sea. Y tal vez tengan que convencer al rey para decirles que, que, que tome cartas en el asunto. Que, o que seleccione a, a alguien o cambie la forma de gobierno alguna manera. Como que manda el ejército y, y acomode las cosas. Esto puede llegar a ser una aventura, también puede salirles mal, ¿no? El rey dice, bueno, ya que estamos, ya que tratan todo mal, todo tan mal. Eh, voy a mandar al ejército y en vez de que los impuestos sean anuales van a ser mensuales Ya fue, y, boom, y más caro, cosa por el estilo Entonces, a ver, voy a leer un poco el chat ¿Qué opinas de que se hubiera liberado una batalla por guerras del tercer núcleo, del fundador y los mercenarios Versus los pueblos nómadas que también quieren ocupar estas tierras? Eh, no está para nada mal Que haya sido una guerra eh, fundacional a los 15 años, ahí va pero si el gobierno actual es de 6 sabios, significa que el poder se dio ante una revuelta. Eh, ahí podemos conectar. Y esto es lo que les decía. Me gustó la, la, la revuelta por este desastre. Entonces, de los 15 años está bueno. Vamos a empezar a marcar detalles acá. En el año 420. Hay una revuelta en Tercer eh, Sabemos que era una revuelta por el poder, claramente, ¿no? Porque la persona que, el tipo que lo estaba llevando a cabo, era un, era un, un desastre. Por no usar otra palabra, ¿no? Eh, entonces, los diferentes grupos interesados unen, se ponen de acuerdo y dicen: Se ¿Te terminó esto, no nos vamos a bancar más lo que vos haces. Basta, y entran en el conflicto y, se, y al parecer Como dijeron los chicos ahí, como dijo Puelcito Ganaron Los otros, sería, ¿no? Un lado es Yorick y los otros son otro grupo eh, La revuelta voy a, voy a poner el pueblo acá, pero no es realmente el, La palabra el pueblo se volvió contra Yorick y sus tropas Para... para... Eh, sacarlo del poder Y así construir un futuro mejor sí, Más o menos eh... Ah no, perdón, sí saqué mal la cuenta eh, Porque esto, esto es importante el pueblo se fundó en el 325 15 años después No son el 420 <risa> En el 340 no, vamos a hacer 340 oh, saben qué? vamos a, a, a que no queden redondos los números nomás En el 4... ahí está ¡Ey! Gracias por la red Wow, un montón de gente Buenas, bienvenidos A todas las personas que se acaban de sumar Gracias por venir el stream de hoy es... Eh, saluden, saluden a todos. Buenas, buenas. Nosotros el último miércoles de cada mes hacemos un stream de creación de mundos. Estamos acá charlando sobre sobre las primeras ideas que tuvimos y, y las estamos empujando de a poquito. Para poder eh, crear algo entre, entre la comunidad entera y después hacer un pequeño documento. <ríe> así que, bueno, genial, bienvenidos a todos, que genial Sos el primer rolero argentino que conozco ¡Eh! ¡Hey, ¡Gracias! Nosotros, si, si nos quieren ver, los martes a las 7 de la tarde Tenemos nuestra aventura por acá, por nuestro canal de Twitch Ya llevamos bastantes aventuras Las primeras están todas publicadas en nuestro canal de rol De nuestro canal de YouTube sobre juegos de rol <ríe> eh, Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos, Genial que estén acá Eh... Ahora, para, para ponerlos en contexto, estábamos creando este... Esta es la segunda sesión, estamos a... <risa> eh, estamos dándole ya forma a la historia original. Este es el, el mapa eh, principal que tenemos. Estamos en este pueblo. ver... Y acá estamos escribiendo datos están sucediendo ahora habíamos decidido que el pueblo se había fundado por un comerciante noble eh, que con su grupo de mercenarios se imponía pero en, en un, unos 17 años después hubo una revuelta porque el pueblo no se lo bancaba más y lo quiso sacar del poder oh, como están casi los seguidores bueno gracias a todos eh, qué genial <ríe> qué bueno Continuamos. Eh, las revueltas son momentos importantes en la, en la historia del pueblo ¿no? en, en la historia de cualquier lugar, las revoluciones tienden a ser un, un suceso que eh, realmente impacta a la civilización en la que sucedió todo eh, Entonces, tenemos que darle un, un, mejor, un, un contexto más grande Sí, gracias a todos por seguirnos, que es genial que, que nos estén acompañando acá. Eh, Diandi Dian Latino, que grande Rancés, eh, gracias. <ríe> Muchas gracias. Wow. <ríe> grande Diandi Me estaba. Me me, me me perdón pero. Me perdí, pasó de todo, en <ríe> últimos 10 segundos. Eh. Gracias Rancés eh, Estaba haciendo. Sí, la revolución. Digamos. Eh, se llevó a cabo esta revolución y. Ganaron, ¿no? El pueblo ganó, entre comillas, el pueblo. Lo que necesitamos ahora es. ¿Hubo, hubo alguien que llevó a cabo la revolución o simplemente fue una decisión común que se pusieron de acuerdos en algún lugar y. Eh, Decidieron, ya fue, esto se termina acá, fueron todos, y después de la revolución se empezaron a tomar las decisiones. Suele pasar que a, a, antes de las revoluciones se, se llevan a cabo diferentes reuniones, se habla sobre el problema y se proponen soluciones. También puede pasar que simplemente dijeron, no nos acabamos más este pibe, terminemos con él ahora y después vemos qué pasa. Se puede hacer una revuelta en la que se haya exiliado a LOS HUMANOS Cuando originales original del tercer núcleo y ahora se han mal visto a los humanos por ahí, ahí se, puede, se puede hacer esto, pero hay dos cosas que estoy últimamente tratando de, de evitar en los, en los mundos y en la historia Y que tal vez a ustedes les cero también Hay cosas que pasan en D&D La primera de todas es racismo y la razón principal es porque hay muchas razas, hay un montón de razas, todas diferentes. Entonces es fácil odiar a otra persona. Pero, por otro lado, es algo que pasa constantemente y pasa eh, acá. Y acá estamos, son solo humanos, digamos. Entonces podríamos eh, ignorar la parte del racismo. Porque le damos excusas fáciles a, para odiar a otra cosa. Si vamos a dar una razón para odiarte, que sea algo más importante, más interesante que, que la raza. Eh, se pueden hacer cosas peores que, que simplemente nacer de un color eh, Segundo es, que esto no tiene nada que ver con lo que dijimos, pero eh, También otra de las cosas que quiero ignorar es el esclavismo, porque Todo el mundo hace <ríe> es esclavista de, que Si hay una raza medio tribal, pues son esclavistas si hay Si hay una raza que tiene más poder, esclavizan al resto eh, Se puede también de nuevo. Tiene que haber otra, otra cosa más interesante. Así que volvamos. Los iniciadores de la revuelta son los actuales 6 seis, seis ancianos. Ahí está, me gusta. Los que iniciaron la revuelta son los seis ancianos. Que todavía están, así que tienen un montón de años, son terribles. Y además son tiranos. Eh... Entonces Ya tenemos Ya tenemos la, la revuelta Sabemos que ganaron ellos Podríamos escribir más sobre cómo se llevó a cabo Realmente, seguro fue una pelea chiquitita Digamos, la gente tal vez lo recuerda Como algo muy épico Pero eran, qué sé yo, tal vez El Yori con sus 15 mercenarios Contra los 6 viejos En este momento 6 jóvenes y los otros ocho pescadores Algo así Se fundó el pueblo con poca gente Poca gente que viene sobreviviendo Y tratando de llegar al par al, al O a la tierra prometida, entre comillas Así que eh, No fue tan muy, muy bien No hace falta entrar en detalle ahora Estamos armando la línea temporal Entonces eh... <risa> Ayúdenme <risa> Eh, a ver, a ver. ¿Cuál fue? Digamos con... La revolución ya pasó. En el año 342 sucedió la revolución, ahora el poder lo tienen los ancianos. Entre este periodo y el periodo en el que vamos a empezar la aventura, que es el año 405, hay algo que pasó. Y debe... tiene que tener... Está relacionado, tiene que estar relacionado con primero el núcleo central o primer núcleo, porque eh, están en el territorio de, y se llaman tercer núcleo. Claramente no se cambiaron el nombre, dejaron, no, no dejaron de ser tercer núcleo, dejaron simplemente de tener a esta persona a cargo. Y esta persona a cargo seguramente tenía conexión con primer núcleo o, o mantenía el contacto. A ver, cada año se recuerda a la liberación del pueblo de un terrible tirano. Ah, está, bueno. Eso vamos a anotarlo acá entre paréntesis. Eh, hay una celebración anual festejando la revuelta. Y esto podemos hacer que los, que los ancianos sean realmente tiranos y que en algún punto, en vez de festejar la revuelta, los festejan a ellos como libertadores. No a que el pueblo se alzó en contra de, de un poder opresor, sino a que ellos lograron que el otro no esté. Poniéndose a ellos como poder opresor, ¿no? <risa> los tritones van a estar, en. dijimos, acá en el segundo núcleo ya, ya vamos a escribir la historia del segundo núcleo Claramente hay mucho interés en la parte de los tritones Bien Esto es importante, la descub ¿cómo descubren el hidrolito? Porque es este mineral extraño, importante eh, que, que tal vez solo creía que existían en, que solo existía en, en el núcleo central lo que le da todavía más poder a la ciudad pero si, si aparece en otro lado del mundo con más fácil acceso eh, el núcleo central va a tener más interés en esta ciudad a ver qué dice acá claro sí eh, vamos a anotar acá para, la, para sumar a la celebración, los ancianos torcieron el mensaje de la fiesta a que ellos sean los celebrados en lugar de del sí. Por esto nos podemos guiar nosotros para después seguir escribiendo más en detalle qué pasó ahí. Pero, ya sabemos que no solo son tiranos a la, a la, a la hora de, de gobernar Sino que están modificando la historia para que las futuras generaciones aprendan mal los hechos Eso, nos, eso trasciende la tiranía, eso ya es crueldad eh, Porque probablemente un chica, una persona que haya nacido aprendiendo esto, lo único que va a recordar es que ellos son mejor que hay y la única forma de tener una revolución es gracias a ellos ¿Y por qué tendrían una revolución de ellos si ya están en el poder? Y, y, y así se retroalimenta la ignorancia Bien, vamos a... Eh, que se descubra el hidrolito es un buen punto La ballena habita en el lugar donde había hidrolito está todo, todo conectado Ahí va Bien, ¿en qué año, qué año le podemos poner? Tal vez... Eh... Uy Perdón. Me traje agua eh, gracias Bien En algún momento se tuvo que descubrir el hidrolito. Tiene que ser Un año después del 342 ¿Verdad? ¿Ah, no? En El año 382 se descubre el hidrolito en el tercer... Este es un suceso importante por lo que ya hablamos. De repente, no era simplemente un puerto de pescadores, no era un bosque, era una mina. Y esto generaba muchísimos más recursos. Y pasaron 40 años desde la revuelta hasta, la, hasta que se descubrió. Así que estos primeros 40 años, probablemente, eh, fueron medio terribles. Hay un hay unos años, eh, en a, un periodo que se llama los años oscuros, que son un, un grupo de años, que no, no, no me acuerdo entre cuál y cuál, pero era en la época de, de los griegos, que no se guardó bien la información, entonces lo que se sabe de esa época son cosas en, en base a eh, Homero. Es el, el, el escritor de la de la época. Entonces, en estos años oscuros no hay mucha información. Así que tal vez eh, durante este periodo los ancianos se corrompieron. O tal vez se corrompieron después de encontrar el hidrolito. Eh, Quién sabe. Denme un, un instante, ahí vengo. Bien. Bueno. Bien. Eh, ¿Por qué le decía lo de los años oscuros? Está, se puede ocupar esta parte de, de los años, estos 40 años, como Como los años oscuros de Tercer Núcleo. No hace falta que sean súper explicados, no hace falta que tengan un nombre de periodo. Pero podemos usarlo así, como que en esta época la gente trabajaba nada más. O, o, o, Intentaba recuperarse de la revuelta, volver a, a ver cómo administraban los recursos y demás, así que... Eso lo podemos dejar ahí. Uy... Ah, sí, mucho mejor. Bien. Se descubre el hidrolito. Esto le da valor al pueblo. ¿Sí? Eh, bueno, ahí hay buena cantidad Perdón, pero... No hace falta centrarnos mucho en esto ahora, sigamos cre creando la línea temporal eh... Cuando el hidrolito se descubre en... <ríe> Cuando el hidrolito se descubre en... Tercer núcleo y este cobra valor real Probablemente lo que pasó fue que el interés del núcleo central, o primer núcleo, que está acá Sobre el tercer núcleo se volvió más importante R Recordemos que ellos acá... Ah, esto se, no sé si se ve bien Pero es lo más victoriano que encontré para representar un castillito <risa> Está bueno, a mí me gusta, pero no sé si está, está muy bien entonces, ellos, nosotros sabemos que gracias a un río subterráneo ellos eh, ganan hidrolito, ¿no? que es este mineral valioso. Probablemente lo que pasó era que suponían que el segundo núcleo iba a tener acceso al mismo mineral, por eso lo hicieron por esta parte, le pasó lo que le pasó. Y llegamos al tercer núcleo con las minas eh... En este momento en el que se descubre que está esto acá Puede ser que... Eh, sospechen que haya más hidrolito por todo el continente digamos. Es algo lógico de empezar, así que tal vez hicieron expediciones a, lo, a, a las diferentes playas alrededor para ver si hay más minas de hidrolito. Y. Perdón, no minas de hidrolito. Yacimiento. Pues, o, o, o yacimientos está bien porque. Suena algo que, que se saca de la tierra así. Una mina es un, una estructura armada para eh, el, la fácil recuperación de estos recursos. ¿no? Eh, el yacimiento es más bueno, está ahí al aire libre, sacarlo. Probablemente el hidrolito sea una cosa así: haya algún tipo de grieta o gruta dentro del mar. Y ellos puedan ir ahí medio aguantando la respiración a. Arrancarla de ahí, wow, <risas> eh, hey, gracias. No sé qué son los cheers, pero tengo que aprenderlo. Muchísimas gracias, bien, bien, bien. Geniales bien. vamos armando la, la línea temporal. Esto lo vamos a unir acá entonces. ¿Es dinero? ¡Wow! ¡Gracias! <risa> ¡Qué bien! Gracias, nos reayuda eso. Son geniales. Eh. Entonces, eh, volvamos. El hidrolito es nuevo en el tercer núcleo. Tiene 20 años, por lo menos. Eh, porque estamos en 382, nosotros la aventura empezamos en el 400. O sea que sigamos. Eh. Acá hay buenas ideas. Con ese mineral nuevo hay mucha inmigración. La ciudad crece. Hay estratos entre los originales y los nuevos se pueden llevar bien o mal. Bien. Eh, eh, crece la inmigración. Hacia tercer núcleo. Hacia el pueblo. Vamos a ponerle pueblo. Eh, generando los gremios que habíamos dicho originalmente. Eh, esto probablemente lo crearon, lo, lo crearon los ancianos para mantener el poder todavía más no, Ya no son solo los nobles del lugar, sino que son los capitalistas del lugar Que tienen el control de los diferentes medios de producción O de recuperación de recursos sí. Perdón Entonces eh, Probablemente estos ancianos... Lo que yo me estoy imaginando ahora es que la gente de primer núcleo dijo, ya fue, me voy acá, debe haber un montón de hidrolitos re fácil. Se acercaron un montón, cuando llegaron los ancianos los vieron y dijeron, esto nos tenemos que prevenir, vamos a, a comprar todo y vamos a generar algún tipo de rechazo hacia estas personas. Entre el pueblo, para que nosotros, ay se bueno, cuando tiembla todo es porque Tavi se acaba de subir y está atrás de los monitores. A ver. Ahí está. Ahí va. Bien. <ríe> Volvamos. Lo vamos a cerrar ahí. estaba? Bien. Eh, los ancianos preocupados por perder lugar tomaron troll de los medios de producción sea cual sea, tal vez es el aserradero, tal vez es el puerto o el astillero y de recuperación de recuperación de recursos hacemos referencia hacia, hacia la forma de conseguir el hidrolito este que está ahí abajo eh, para generar discord con los muebles. Y, y la gente nueva probablemente son personas con mucho dinero que viene de, de propio ¿no? mostrarle en cámara se fue para la pieza <risa> perdón <risa> y eh, esto me gusta en el año 387, fiebre de hidrolito. Se descubre que se puede usar para tecnología. Esto me gusta. Pero si ya sabemos que el hidrolito estaba en el primer núcleo, tal vez ahí ya se usaba. Eh, lo, lo, que, lo que estaría bueno mantener es la parte de Steampunk. Recordemos que la tecnología es la máquina a vapor. Tal vez el hidrolito lo podemos usar para... para para darle a la, a la civilización algún tipo de, de, de recurso pero tratemos de que eh, si le damos ahora una batería eléctrica el steampunk va a perder valor automáticamente o lo que vamos a hacer es jugar nuestra aventura en la época en la que la máquina va a, vapor, a vapor pierde utilidad o, o se va reduciendo Bueno, si aparece Tavi o el gordo, los lo muestro en cámara. A ver. Eh, igual me gusta lo de la fiebre y el hidrolito. Siento que la palabra fiebre o un tipo de enfermedad que genere estar en contacto con esto puede estar interesante. Como fiebre, la fiebre de verdad me estaba me está refiriendo yo. Claro. Algo así feo eh, Pero si, si se puede armar, sin problemas Aunque que sea alguna suerte de... de eh, forma de energía o, o recurso no renovable de energía Tiene que ser no renovable... Re me Tiene que ser no renovable porque eh, se saca de la tierra, así que... Eh, las cosas que, son, que se suelen sacar de la tierra tienden a a no volver a crecer ¿no? a menos que se, se genere de otra manera como puede ser el petróleo o, o los otros minerales eh, que sea radioactivo, de nuevo ¿Sí? eh, si hacemos que este mineral sea utilizado para eh, sustituir la, la forma de propulsión actual eh, tal vez Pierda un poco la, la identidad de Steampunk. impacto eh, Por otro lado Lo que podemos hacer es que simplemente Tenga valor en la nobleza ¿no? Como que sea lindo eh, Que sea brillante Que la, cuando la luz de la luna le pegue eh, Adentro se generan chispas Tal eh, vez cuando se le pone magia Hace otra cosa y la, y la nobleza lo usa, lo utiliza En sus joyas Anillos, collares O, o lo que sea Entonces, de esta manera eh, Claro Eh... Si inicialmente le damos esta utilidad, simplemente es lindo, es una joya una preciosa Ya está Y lo de que sea una, una fuente de energía Puede ser algo que los jugadores descubran en la aventura Y... ¿Qué va a pasar si hacen, si hacen esto? Los jugadores, sin darse cuenta, van a descubrir un secreto del mundo Algo que, que afecta a una gran cantidad de personas en todos lados y solo lo van a saber ellos. Y ahí van a tener el peso de decidir el futuro del mundo. Y esa es una responsabilidad que solo le puedes dar a los jugadores. ¿Y ¿Me explico? Si, si ellos descubren que es una fuente de energía, va a ser mucho más interesante que decirles que es una fuente de energía. O Les da la información a ellos, que ellos se den cuenta, lo descubran por, por un accidente o, o a propósito. Y después ¿qué deciden que deciden qué hacer con esta información. Porque va a ser un suceso que va a cambiar el mundo, como están bien, bien marcando acá. A ver, perdón, me, me, me distraje un rato pensando en... Eh... Vamos a avanzar, por lo menos un poco más, el línea temporal sobre tercer núcleo. Eh, el librerito, por lo que... las imágenes que me mandó eran... era medio turquesa, brillante, blanquecino... iba por ahí ¿Y cómo puedo nerfearlo? Todavía no, no hace nada, yo sé que... Eh, ahí están tirando ideas copadas eh, la sociedad clandestina. Oh, ahí está <risas> Atentos... atentos a spamear, gracias. Me encanta el entusiasmo, pero... Eh, los estoy leyendo. Me gusta lo de la, la sociedad clandestina, porque algo que habíamos de definido en la primera sesión era que iba a haber una conspiración. Y la creación de una sociedad secreta es un buen primer paso para una conspiración. <risa> eh. Ahora la pregunta es, es, ¿realmente va a estar acá esto? Lo vamos a anotar, pero no debería ser público conocimiento que se forma una la sociedad secreta, a menos que alguien la haya revelado. Eh, en el año 191 se crea la sociedad secreta que trafica hidrolito. Conocida como H. H. Ah, me gusta eso. Bien, eh, gracias, porque sé que tenía, bien, eh, tenemos una buena cantidad, nos faltaría, si quieren podemos agregar algo más. Antes del año 405 Para, para co Como suceso eh. Eh, Lo que hay que establecer Es lo del hilo. Yo creo que una buena idea es que al principio se use Como joyas o como algo de valor eh, Entre los nobles Que simplemente Ellos lo compren caro porque les gusta O porque está de moda Y la gente de bajos recursos tenga ha que hacer Las peligrosas tareas que requiere ir a conseguirlo pero lo pueden vender, digamos, por un... Por una buena cantidad de dinero Y después podemos ver eso de, de que sea una fuente de energía Y... Y ver qué hacen los jugadores con ella Eran dos bardos, tuvieron un combate de estilos y se fundió el Día del Bardo y es un festival conocido por la región Bien, otros festivales, eso está, está bueno eh. Eh. De Debería pasar algo más en el pueblo eh. En el año 397 quedaron dos bardos se celebra el torneo de bardos eh, fundado por dos bardos sin nombre que una vez insultaron en el puerto entreteniendo a todos desde ese día todos los años pitan bardos Para un torneo de insultos Suena un día divertido Para cualquier DM que Vaya a llevar a cabo eh, Un torneo de bardos, de insultos sobre todo Tienen que estar muy muy atentos a eh, El estilo de insultos que van a llevar los bardos Pues suelen ser muy exigentes eh, tienden a intentar entretener al público atacando a la otra persona Y a veces ser rápido en eso es difícil Me acuerdo una vez un jugador quiso intentar hacer algo así Y el bardo este que estaba jugando yo le dijo algo despectivo Medio rebuscado Y él me dijo tu hermana Y el grupo estalló, no puedo ponerlo, Se mataron de risa todos eh. así que estén atentos si llegan a hacer algo así bueno eh, vamos a notar que el hidrolito se utiliza principalmente como moda pero tiene potencial de ser una fuente de Yo me imagino que en el momento que se, se descubra que es una fuente de energía, que probablemente termine la era del de estilo en este mundo. Bueno. Eh, creo que hasta acá podemos avanzar hoy. Sí. Acá sí son las 11 y podemos ir cerrando esto. No sin antes eh, describir de, de un poco lo que hicimos hoy, que es básicamente eh, empezar a darle forma a todas las ideas originales que tuvimos, ¿no? porque acá, acá tiramos un montón de palabras juntas que nos gustaban, a ver cómo iban a quedar y acá ya empezamos a darle forma hablamos mucho del hidrolito, de la fundación, de los tiranos, de cómo los tiranos se volvieron tiranos todas ideas que tuvimos en, en la primera sesión de War una vez que hacemos esto con tercer núcleo, lo ideal sería es ir al paso anterior que sería segundo núcleo y finalmente llegará el núcleo central o primario y ahí tenemos la línea temporal de toda la región por eso ya tenemos un montón para jugar, los jugadores pueden ir a todos lados Vos vas a tener un montón de información como DM para decirles eh, qué es lo que hay, en dónde, personajes importantes, etcétera eh. Hacer una línea temporal es realmente una tarea súper simple Hay que elegir un año base, para mí siempre es en el momento de que se funda el lugar inicial Después elegir el año en que va a empezar la aventura y cerrar esa, esa, esa porción de tiempo con eventos y sucesos. Obviamente pueden agregarle todo lo que quieran. Pueden describir año a año lo que pasó en el pueblo. Pero tal vez sea demasiado. <risa> eh, hay que dejar partes donde la gente simplemente estaba. <risa> eh, Quiero, quiero agradecerles de nuevo por, por acompañarme acá, estuvo bueno y espero que les haya gustado La próxima vez vamos a, a cerrar esta línea temporal Y vamos a seguir escribiendo porque realmente eh, la creación del mundo no hay mucho de Escribir, escribir, escribir, escribir, escribir atar, ideas, atar ideas, atar ideas y listo El mapa una vez que ya lo tenés hecho Por ejemplo este, una vez que ya está hecho Lo que hay que hacer es ir al otro mapa Este a ver si abre. Este, si era este. Ir a este mapa. Y repetir el proceso en el resto de los lugares. Obviamente, agregar pueblitos donde no hay. Agregar caminos. Agregar detalles, colores, etc. Pero una vez que, que creaste la región, vas repitiendo así de porciones. Y es un mundo entero. Eh... De nuevo, espero que les haya gustado muchísimo. Eh estuvo buenísimo tenemos un canal de youtube, nos pueden encontrar como la taberna de rol como la taberna de rol en todos lados eh, ahí, ahí creo que se ven nuestros nuestros links, acá, acá sería... ahí eh, ahí, ahí están todos nuestros links <ríe> así que bueno, los dejo, vamos a... aquí me está diciendo... raid, vamos a hacerlo en raid y ustedes si se quieren quedar seguir viendo rol. Eh, están todos invitados. Les voy a dejar con el outro ahora. Muchísimas gracias por pasar y compartir esto conmigo. Son geniales. Nos vemos en el próximo stream que es. El martes. Ah, y el viernes tengo. Voy a participar del podcast de la escuelita de rol, así que están invitados todos a acercarse. Chao.